ahí hey, tengo algo, algo que decir, estoy harto de escucharte quejar de todo sé que es duro, sé que hay dolor, pero tocar a fondo es la única manera de avanzar así que sigo luchando, tú sigue luchando, me estoy humillando sigo murmurando, sigo toplando, tú sigue fingiendo, no tienes nada, yo sigo luchando He visto mucha gente que no sabe qué es trabajar, he visto mucha gente que no sabe qué es en el set. he probado la maldad y estoy tratando de curarlo. Solo mantengo la cabeza baja y me concentro en los hechos, pongo grava mientras tú sigues tu camino, los guiaré en la batalla mientras estás asustado, dejaré el cuchillo en